ortografía. Hola, me llamo Margie y hoy en Los Profes vamos a hablar de las tildes. La tilde es un símbolo así. Este signo se pone sobre las vocales A, E, I, O, U y nunca sobre las consonantes. La tilde se utiliza para marcar el acento en una palabra. Es decir, la sílaba más fuerte o intensa dentro de una palabra. Por ejemplo, la palabra cámara lleva el acento en la K, la primera sílaba. No es cámara, no es cámara, es cámara. Y atención, en español todas las palabras tienen acento, pero no siempre se marca la tilde. Para marcar la tilde, primero tenemos que identificar el tipo de palabra. Las palabras agudas u oxítonas, las palabras graves, llanas o paroxítonas, las palabras esdrújulas o proparoxítonas y las palabras sobresdrújulas u preparoparoxítonas. ¡Ay! ¿Quién inventó estas palabras? Bueno, suena un poco complicado, pero es mucho más fácil de lo que parece. Empecemos por las palabras agudas. Las palabras agudas llevan el acento en la última sílaba. Y se marca la tilde si termina en n, s o vocal. Por ejemplo, la palabra dominó tiene el acento en la última sílaba. ¿Se le marca o no se le marca tilde? Efectivamente, se le marca tilde porque termina en vocal. La palabra limón tiene el acento en la última sílaba. ¿Se le marca o no se le marca la tilde? Sí, efectivamente, se le marca la tilde porque termina en n. La palabra AMOR tiene el acento en la última sílaba. ¿Se le marca la tilde? ¿Sí o no? Mm -mm. No se le marca la tilde porque termina en R. Ahora, en cuanto a las palabras graves, estas llevan el acento en la penúltima sílaba y llevan tilde si no terminan en N, S o vocal. Completamente lo contrario a las agudas. ¿Recuerdan? Por ejemplo, la palabra MANZANA. Lleva el acento en la penúltima sílaba. ¿Se le marca o no se le marca tilde? No, no se le marca tilde porque termina en vocal. La palabra árbol lleva el acento en la penúltima sílaba. ¿Se le marca la tilde? Sí o no. Sí, se le marca tilde porque termina en L. La palabra azúcar tiene el acento en la penúltima sílaba. ¿Se le marca o no se le marca tilde? Efectivamente, se le marca tilde porque termina en R. Las palabras esdrújulas tienen el acento en la antepenúltima sílaba y a todas se les marca tilde. Por ejemplo, brócoli, América, pirámide. Y a partir de la antepenúltima sílaba se le llaman sobresdrújulas y en la mayoría de los casos se les marca tilde. Por ejemplo, la palabra pacíficamente. Marcar las tildes es muy importante en español, no solo por respetar las reglas gramaticales, sino porque esto podría cambiar el significado de la palabra. Bueno, este fue nuestro video de las tildes. Espero les haya gustado. Si este video les fue útil o si aún tienen algunas preguntas, escríbanos en los comentarios. ¡Chao!